¿Qué es un hombre irresistible? ¿Es aquel que captura todas las miradas con tan solo entrar en una habitación y que parece conseguir a cuanta mujer se proponga conquistar? No necesariamente. En realidad, tú mismo puedes convertirte en alguien irresistible para la persona que quieres conquistar. Todos tenemos ese potencial, pero pocos saben cómo explotarlo. Si quieres saber más, quédate ya que a continuación te diremos cuáles son esas cosas que las mujeres no resisten de los hombres. Y recuerda que puedes encontrar más de estos consejos en estilocracia.com. Toma nota. 1. Siempre ponle atención. A todo el mundo le gusta sentirse el centro de atención. Es por eso que debes estar siempre para ella escuchándola y apoyándola. Recuerda que cuando se dice que hay que hacer sentirse especiales a los demás, no es una frase hecha. Si nos interesa a alguien, nos interesa por lo que la distingue de los demás, no por ser simplemente la más guapa. 2. Hazla sentir bien siempre. De la misma manera que debes ponerle atención, Hacerla sentir bien todo el tiempo es muy importante. Es por eso que siempre debes velar por su bienestar. Trata de estar siempre para ella y consentirla lo mejor que puedas. De esta manera, ella se sentirá muy apreciada y valorará tu compañía. Esto es algo muy importante para quien sea. 3. Cuídate. Ahora, dejando de lado tu relación con ella. Cuidar de ti mismo es igual de importante. Lleva una dieta saludable, haz ejercicio al menos 30 minutos por día y duerme entre 7 y 9 horas por noche, o al menos la cantidad de horas recomendadas según tu edad. Pero ojo, no te obsesiones con la idea de tener un cuerpo perfecto o un estado físico excelente.